Consumidor sanciona con 3 millones una joyería eh, por rifar un Mercedes. Señores, eh, eh, esta es la, la joyería eh, Ronnie Joyería, me parece que era de Bulín eso. Sí, sí. Uh -huh. y, y Ronnie, no sé qué fue, vamos a ver qué fue lo que pasó con este muchacho, porque le dieron mucha payola a ese Mercedes que lo estaba rifando en la joyería, la joyería del pueblo, como ellos le dicen, eso era de Bulín. Me parece que Bulín no está allá y está Ronnie. Ronnie y Bulín eran los dueños, me parece. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Que hicieron trampa, supuestamente. De retorno. Wow, Carlito, qué te haces? a eh? Patrón, pero eso se va mañana, eso se va mañana, ya jefe. ¿Ya? ¿Mañana la vuelta? ¿Mañana la vuelta ya? Mira, mira los papeles, nos los tengo los mucho. Ahí está entonces el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor. El consumidor sancionó, oiga bien, con 3 millones de pesos a esa joyería de la capital que organizó la rifa de ese vehículo el cual fue presuntamente manipulada en perjuicio de miles de consumidores que compraron boletos para participar en la misma. ProConsumidor, mediante la, resolu la resolución número 2453-21, también ordenó a la joyería Rodney de Villa Consuelo la devolución inmediata del dinero que pagaron los consumidores en la compra de los boletos para participar en dicho concurso que se celebró recientemente. Los denunciantes se quejaron de que fueron timados por los organizadores del concurso, y muestran un video en el que se puede comprobar la falta de transparencia y claridad en la rifa. Ahí el principal error es que hay que tener a un abogado notario. Si, o sea, si tú quieras una rifa, ¿verdad? Seria y con honestidad, ¿verdad? Porque al final quien gana es tú y tu negocio. Sí. Entonces tú tienes que tener un abogado notario ahí que te certifique que ese concurso es correcto como los concursos que ha hecho aquí históricamente Telenor, que siempre ha tenido un abogado un notario y que ha sido siempre transparente sí porque de que se le vio en la mano no sé sí. si tenemos ese video sí. pero se le vio en la mano y que como que él tenía otro boleto eh, y, y lo descubrieron porque la cámara, señores todo se graba y él tenía la mano como como cerrada cuando Esta, le entró con la lotería esa la lotería que ve. ya ves sí entonces, ahí que entró el boleto y salió fulano, por el video, debe ¿no te entero, no te entero ese video. Un cortecito. Entonces, este muchacho cogió una fama en Instagram, porque él pone especiales de, de, de oro. La joyería, ¿sabes? Bulín, sonó, que le puso esta joyería a este muchacho. Y te parece que el ser muy vivo trae problemas. Y usted se está buscando 10 pesos, bien. Quiera no ese quiera cincuenta. buscar el 50, la mala. Eso es así. Y tienen que, tienen que devolver el, el dinero de los boletos. Entonces, ahí de una vez, eh, eh, los memeros, que andan pendientes a todo <risa> le sacan ese chin donde se le ve la mano con el otro boleto que entró. Y por eso son tarretos lulus. Digo, ahí encuentra, ¿tú entiende ¿Quién se lo preste si no lo tiene? ¿Para que pague esos tres pero Pagar tres millones de euros. Claro, no, y eso está, o sea, se le nota, y en la mano izquierda se ve que él tiene la, el, los dedos así. Y es como dice Villalona o sea, dos mujeres muy ella a los lados. Y ella ahí, meneando no. la tómbola y haciendo, como se dice? Como hacen los magos no, embobando no. a uno y eso. que ay, fulano, ahorita era un amigo de él que estaba, necesitaba eso, un familia, lo que sea, y eso era. Y ¿Qué? le salió y tiró por la culata, como dice el ¿Sí? refrán. Pasa, ¿no? Yes. La tenía ahí, La tenía, ¿eh? bueno, sacó fulano, una, un, un amigo de él puso ahí, fulano le sacó eso. Cuando usted rifó un vehículo, hasta un motor, él mató una pa una telera, tiene que tener un abogado notario ahí que certifique que es correcto. <risa>